Hola, buscadores. Un alumno me ha hecho una pregunta importante, interesante, porque, según él, le trae de cabeza. No termina de entender por qué, si es tan evidente que el crecimiento personal aporta bienestar, felicidad, mejora en la vida, de cualquier persona que se lo tome en serio, ¿por qué hay tantas personas que... Aunque les hables de eso, de ese tema, ve claramente que o no les interesa y disimulan por, por respeto a ti o directamente se ríen de, en tu cara porque lo ven como estúpido, absurdo, uh, fanatismos, sectas, religiones, cosas así. A ver, el, la pregunta sería más bien, <ríe> no el por qué alguien no quiere entrar en el mundo del crecimiento personal, sino por qué entramos en el mundo del crecimiento personal. Los que hemos entrado, por ejemplo, ¿por qué hemos entrado ahí? Porque, la verdad, es bastante más cómodo dejarse llevar por la corriente social. Lo que yo le llamo el camino común, el que usa la humanidad, el que transita la humanidad normalmente, la mayoría de la gente, las cosas van pasando las situaciones, los eventos, van pasando a nuestro alrededor y nosotros simplemente somos espectadores y receptores de la situación. Pero raramente somos creadores de esa situación, no somos partícipes directos, sino, como digo, indirectos y recibimos las bofetadas sin poder ni verlas venir. Pero tiene una ventaja. O sea, esto es un problema, evidentemente, no las ves venir, ¿vale? Pero tiene una gran ventaja, no tienes que pensar, no tienes que decidir, no tienes que en realidad hacer nada y sobre todo no tienes aparentemente ninguna responsabilidad. En el crecimiento personal se te dice, tú creas tu vida, tú creas tu entorno, tú creas las situaciones, con lo cual te están diciendo, no queriendo decir eso aunque algunos sí lo usan de esa manera, pero sin quererlo decir, pero te están diciendo el culpable eres tú, ¿verdad? Si te lo piensas, cambiemos la palabra por una menos dolorosa o molesta. El causante de todo lo que te ocurre, positivo o negativo, eres tú. Eso es lo que dice el crecimiento personal y más adelante el camino espiritual lo refuerza, de hecho, y te da más razones todavía para saberlo, ¿no? O para ver el porqué. Pero esto... Si te lo paras a pensar a alguien normal, que ya le han culpado muchísimas veces, ya le han transmitido la culpa del pecado original en la religión católica, que todo eres malo, que todo, tú eres el culpable, incluso los seguidores del crecimiento personal, aparentemente, actualmente, te hacen ver eso de que como todo es uh, causa de ti, todo es tu causa... Pues si estás mal, es culpa tuya. ¿O no? No sé si lo has visto, que casi te dejan entender que es eso, que si eres pobre es porque eres tonto. O tonto o porque te lo ha ganado por alguna razón. O gandul, o tonto, lo que sea. O sea que la culpa, la culpabilización es, está, base, está en la base de la sociedad. Entonces, mmm, ya bastante que tenemos eso, como para que encima el crecimiento personal venga y te diga: tienen razón aunque no como culpa, sino como causa, que no es lo mismo, pero tienen razón en el sentido de que depende de ti. Depende de ti, no que te acusen de que eres culpable de, pero sí que depende de ti, que puedas mejorar o no. Y el depende se le tiene que añadir en el tiempo que se necesite, que eso tampoco se tiene en cuenta. Oh, es que si es pobre es porque no hace lo suficiente. No es cierto ahí karma, hay situaciones que vayan que van alargando un, algo y hacen que necesites bastante tiempo. Por lo tanto, no es, oh, es que es un gandulú, es que es tonto, es que no se esfuerza lo suficiente, no. en okay. algunos casos puede que sí, evidentemente, hay de todo tipo de casos, pero en general no viene de ahí la culpabilización. Pues entonces, uno de los pilares del crecimiento personal es en principio y con las salvedades que he mencionado y, y otras más que hay, pero todo depende de ti. Entonces, muchas personas dicen, no, no, no, yo necesito un papá que me diga lo que tengo que hacer. De ahí que haya muchos seguidores de religiones, de sectas, de partidos, que no dejan de ser sectas, ¿vale? De alguien que les diga lo que tiene que hacer. Así yo no tengo que pensar y, sobre todo, yo no tengo la culpa de nada. Si yo hago lo que me dice mi gurú y falla y algo no funciona bien, la culpa es del gurú que me dijo que hiciera eso, ¿verdad? Yo, yo hice lo que me dijeron. Vale. Por lo tanto, es muy normal que la mayoría de la gente no quiera entrar en crecimiento personal. Vale. Por lo tanto, la pregunta real es ¿cómo es que nosotros, los que estemos en él, hemos entrado? Bueno, hay dos tipos, bueno, dos situaciones en las que nos podemos encontrar, que abocan a una persona a estar en el crecimiento personal. La primera, ya lo hemos hecho en otra vida. O sea, ya llevamos este camino iniciado de otra vida, anterior vida. ¿Por qué? Bueno, Pues por las razones que pueden ser, la segunda parte de razones que ahora diré, pero que no ocurren ahora, sino que ocurrieron en alguna anterior vida y ya iniciaste el camino este. Cuando es acabado de iniciar, acabado de entrar en el camino del crecimiento personal, es muy fácil volver atrás, o relativamente. Decir, uy, esto me parece que me complica la vida, esto es muy difícil, esto no sé qué. Pst, mmm, nada, esto es una secta, es una tontería, y paso de ello. De eso podéis ver ejemplos, yo los he visto como profesor de crecimiento personal, a montones de personas que al principio muy ilusionadas, y luego cuando empiezan a entender... Que si la ley del karma, que si la reencarnación, que si todo lo que hay por ahí, uh, pues, uh, bueno, es que mi marido no me deja, <ríe> es una de las excusas reales, pero no deja de ser una excusa interna, uh, o es igual, no tengo tiempo, esto no, no me lo creo, no lo termino de ver, etc. Y se quedan para atrás. Pero si has estado bastante tiempo ya ahí, has seguido y estás ya trabajándolo. Y te mueres porque es la edad, porque toca, por la razón que sea, da igual. En la próxima vida ya traes ese bagaje. En tu interior, aunque no lo recuerdes, está grabado eso. Y por lo tanto, tarde o temprano volverá a salir. Y más temprano que tarde. Son esas personas que entran en lo que llamamos el camino del crecimiento personal, del despertar, relativamente pronto. Jóvenes. Adolescentes, un poco mayores, adultos jóvenes, depende de cada persona de, y de lo que traiga, evidentemente, de la otra vida, pero que se empieza joven. En cambio, eh, cuando nunca hemos entrado, no, no, no hemos estado nunca en el crecimiento personal, por lo tanto, en esta vida lo probamos, siempre es por alguna bofetada y, si me perdonáis la palabra, por una hostia bien dada. ¿Vale? Siempre. Hay dificultades personales que van creciendo, que van creciendo hasta que llegan a ser un problema grave. ¿Que puede ser problema de salud? Puede. Normalmente tiene que ser un problema muy grave, tipo cáncer, peligro de muerte o incluso muertes <ríe> y el recuperarse, ¿no? Uh, o algo mm, que viene de fuera, me refiero a situaciones de, de, que se muere alguien muy querido de una manera incomprensible porque es muy joven, por ejemplo, o de manera extraña, uh, pero siempre es por algún dolor emocional grave, fuerte. Es lo que llamamos una bofetada. La vida te da una bofetada que te sacude y esa sacudida te hace dar cuenta, de alguna manera, que no tienes salidas, psicológicamente no tienes ninguna salida, estás vacío, porque el camino de crecimiento normal, el camino común, no da respuestas a nada, es voy viviendo, punto, voy tirando, pero no hay respuestas, incluso para los que son religiosos, católicos, las respuestas son como plantillas dadas, no, o sea, son respuestas ya predichas, a explicadas, estándares uh, y que no convencen a nadie, realmente, por fe, puedes creer en ellas, pero a la que pienses un poco, no, y ese run run interior de no sé qué hago en esta vida, por qué me pasa todo esto, qué estoy haciendo aquí, qué me gustaría hacer, todas esas preguntas, te las haces cuando te han dado una bofetada, cuando estás bien, Estás ganándote la vida bien económicamente, en el trabajo todo te funciona, tienes una relación amorosa, quizás una familia, hijos, etc. La gente no se plantea nada. Las personas, todos nosotros, no nos planteamos prácticamente ningún cambio ni ninguna búsqueda si estamos bien. O sea que, de entrada, <ríe> si tú tienes algún problema, dale gracias a ese problema. ¿vale? Porque eso, o si lo has tenido, ¿vale? Casi siempre es lo que te obliga a dar el paso, a entrar en el camino de crecimiento personal. Casi siempre es eso. A veces es algo más sutil, un vacío interno. No tiene por qué ser siempre con bofetada, ¿vale? Con problemas. Bueno, vacío interno no deja de ser un problema, pero es psicológico, sin que tengas que pasar la enfermedad, problemas económicos, de salud o de, de relación, por ejemplo. Esos son los más comunes, ¿eh? Cuando te das cuenta de que el mundo se te hunde y no tienes donde agarrarte no tienes nada a lo que apoyarte y decir vale, todo está muy mal pero yo aquí me puedo sentir firme sentir seguro, apoyarme en eso cuando no lo tienes es cuando precisamente se hunde psicológicamente y empiezas a cuestionarte el mundo, la vida, lo que estás haciendo el vacío interno es algo parecido pero incluso puede ser estando perfectamente sin ningún problema eso ya es una señal de que eso lo trabáis de este otra vida, ¿vale? Normalmente la primera vez que se entra en el camino espiritual es porque te han sacudido a manta, casi siempre, ¿vale? Cuando entras por vacío interno ¿Bien? es el aviso de tu alma de que precisamente ¿no? no estás haciendo lo que deberías hacer. Ella te dice, oye, recuerda que en la otra vida ya entraste y ya empezaste a recoger frutos. Pero esto tiene que seguir, no puede seguir así. Y la única manera es abriéndote un poco la mente y hacer, hacerte dar cuenta de que estás vacío, de que no tienes ningún sentido de la vida. Y, y eso puede hundirte en depresión. ¿eh? No sé si os acordáis que he hablado más de una vez de la noche oscura del alma que precede a las iniciaciones. Forma parte de eso. La noche oscura del alma no deja de ser una depresión a lo bestia. Pero no una depresión que sea tratable normalmente por psicólogos, porque no tiene que ver con un problema psicológico, sino con el haber descubierto que no tienes motivación de vida. Y entonces tienes que encontrarla. Ese vacío dura hasta que, gracias al alma también normalmente, te acerca a una persona, un libro, un curso, o una combinación de todo eso. De manera que empiezas a, a tener como una atracción hacia un tipo de conocimientos, de experiencias, etcétera, que una lleva a la otra. Realmente, no es nunca una. Hay gente que se agarra a una filosofía o una historia, o oh, es que yo he descubierto el yoga y esto me ha salvado la vida. Por poner, digo el yoga por decir una, ¿eh? podría ser la astrología, da, da igual, ¿no? Ninguna de esas historias te ha salvado la vida. Es una de las historias ramas que te permiten encontrar una razón de ser y a partir de ahí vas buscando y vas en, entretejiendo ese árbol de la vida tuyo que está hecho a tu medida. Por eso dos personas no son iguales. En el mundo del crecimiento personal hay tantas, tantos caminos o árboles <ríe> como personas hay, pero ese vacío si lo estuvieras pasando, que puede pasar, no pero podría ocurrirte, es una tractada, por no decir otra palabra más fuerte, uh, pero dale las gracias mentalmente, luego apártate si puedes, <ríe> para que no te moleste mucho, pero puedes darle las gracias porque es lo que te está moviendo y a la larga es lo que te llevará a crecer rápidamente, porque cuando entras, Siendo esta segunda parte, porque ya lo empezaste en otra vida, ¿vale? entonces haces un camino rapidísimo. Se nota muchísimo, un avance muy rápido, porque recuperas en poco tiempo todo lo que hiciste en otras vidas. entonces Rápido, que luego se lentece y sigues tu camino normal, lentamente como siempre suele ser. Pero de entrada son avances muy rápidos. Cuando se entra por primera vez en esta vida, no son avances rápidos. Eso lo puedes ver con personas que probablemente conoces, que han entrado en el camino este, pero dices, pues van lentos, no se notan sus avances, uh, o sí, al cabo de varios años todavía te están, ves que sacan el ego, que, bueno, uh, que, que todavía no ha comprendido un montón de cosas. Lógico, todos hemos ido lentos al principio, en esta o en anteriores vidas, porque no es fácil, porque el ego está siempre en contra de eso, porque el crecimiento personal tarde o temprano debilita al ego. Y eso, como él lo sabe perfectamente, pues lo va cortando en cuanto puede o como mínimo poniendo palos en las ruedas para que no, no se avance mucho o muy poco o muy lento. Por lo tanto, es normal esa velocidad. Si tú eres de los que van rápidos, no entres en el orgullo de ¡oh, es que yo soy... yo, soy, yo sé mucho, ¿no? O mira qué bien, qué guapo soy, ¿no? Porque voy muy rápido. Uf, estos ya empezaron como conmigo y resulta que ya yo ya les doy diez vueltas. Vale, sí, puede que sí, pero eso no es porque tú seas mejor, ni de lejos. A lo mejor incluso eres peor o eras peor antes. <risa> lo que pasa es que tienes más tiempo encima, ¿vale? Tienes como más experiencia, llevas más cursos encima de este de este tema, por lo tanto puedes ir más rápido, sí, claro. Pero tarde o temprano os encontraréis, porque todo el mundo tiene que pasar por una serie de etapas que frenan mucho, lo ¿vale? que llamamos las iniciaciones, frenan mucho para mmm, igualar. Y todos tienen que haber igualado esos requisitos para poder llegar ahí. Da igual que corras o que vayas despacio, al final llegarás todos. Bueno, me estoy como siempre yendo por los cerros de búbida porque estos temas son, al menos para mí, son fascinantes y, y además para mí son los que traen la, la verdadera felicidad y me gusta transmitirlos. Pero entonces, como siempre, me van saliendo diferentes... Uh temas Que tienen que ver y que muchas veces son realmente necesarios, pues los voy añadiendo sin darme cuenta. Me doy cuenta cuando, eso, cuando se alarga el tema, ¿no? Bueno, el resultado, pues, resumen, ¿vale? Las dificultades personales son las que su suelen obligar a las personas a entrar en el crecimiento personal y son dificultades que tienen que ver con nosotros, nosotros no las provocamos, claro que sí, pero que el alma aprovecha para o bien multiplicarlas o hacerlas muy fuerte que te afecten mucho para que te sacudan lo suficiente y empieces a mirar. O bien porque ya lo entraste, ya entraste en otra vida y ahora cuando estás preparado, por la razón que sea, es cuando ¡paf! aparece en tu vida algo que te lleva hasta ahí. Pero casi siempre porque estás en una etapa de vacío personal, vacío interno. Bueno, espero que eso te sirva para tener una idea, sobre todo tú, que me lo has preguntado, ¿no?, <risa> del de por qué en general, porque luego, lógicamente, hay personas diferentes con, con razones diferentes. ¿vale? Cada persona, hemos dicho, es un camino diferente. Pero, en general, tiene que ver con esto que os he explicado. Como siempre, dudas, preguntas, en los comentarios del vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.